A todos, en este vídeo os voy a explicar la práctica básica 6, que es la primera que tendréis que entregar. Es eh, la denominada simulación de una tela por el método de masa-muelle y básicamente lo que vamos a hacer es animar una bandera. La bandera es una tela y la tela es un objeto elástico bidimensional. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues lo vamos a simular como un mallado formado a base de triángulos. De tal manera que estos triángulos tienen una serie de vértices y unas aristas. En los vértices vamos a colocar los nodos de nuestro método o modelo masa-muelle. Y en las aristas vamos a colocar los muelles. Entonces, en este ejemplo que os he puesto aquí, se trata de un mallado de cinco nodos en horizontal por cinco nodos en vertical. ¿Cuántos muelles vamos a colocar? Pues eso lo voy a calcular después. Eh, la práctica va a tener varios requisitos. En particular, el primero es implementar una componente que vamos a llamar en esta ocasión más Spring, es decir, masa muelle, que nos va a permitir simular la tela elástica. Este componente más Spring es, digamos, el equivalente al Physics Manager de prácticas anteriores. En particular, en Unity vamos a dibujar un plano, ¿vale? Un plano es un GameObject tridimensional, pero en Unity por defecto tiene tamaño 11x11. Lo que vamos a hacer en este componente Más Spring es acceder al plano eh, mediante esta línea de código. Vamos a acceder a la componente Mesh Filter y dentro de MeshFilter al mallado o Mesh. Una vez que tenemos cargado el Mesh, podemos acceder a los diferentes vértices en simplemente con el campo vértices que veis aquí, que nos devuelve un vector, perdón, un array de vectores 3, es decir, que contenemos todas las posiciones X y Z de todos los vértices, con lo cual de esta manera ya conocemos los vértices. Yo os aconsejo que a continuación os creéis una lista de objetos de tipo nodo, que será muy parecido a los nodos de las prácticas anteriores. De tal manera que creamos esta lista con eh, una longitud o un tamaño igual a la longitud del array de vértices. De tal manera que iremos recorriendo en un bucle todos los distintos vértices que hemos eh, obtenido de nuestro mesh y a, añadiríamos a nuestra lista nodes el nodo correspondiente. Aquí, por lo tanto, tenéis que definiros una clase nodo que será parecida a a la que ya teníamos de prácticas anteriores, donde definimos sus propiedades, como su masa, su posición, su velocidad, etc. Pero os recomiendo que utilicéis el constructor de la clase para inicializar su posición, ¿vale? Porque vais a acceder a la posición, porque tenéis la posición a través de los vértices del mallado. Con lo cual, vais a ir añadiendo a la lista de nodos, cada uno de los nodos con su masa, su posición tal cual viene del mallado y inicialmente su velocidad cero. Por otro lado, tenéis que colocar muelles. Para acceder a los muelles, tenéis que ir a los triángulos del mallado. Esto, Mesh Triangles, nos devuelve también un array, pero es un array de enteros, ¿vale? Porque eh, lo que nos define son los tres vértices de cada triángulo. Entonces, os dejo para vosotros, investiguéis a ver cómo definir los los triángulos, a ver qué aspecto tiene este array en particular. En cualquier caso, más Spring, como digo, sería el equivalente al Physics Manager. Se encarga de colocar los nodos y los muelles, lo cual los nodos es muy fácil, ya os lo he medio indicado, pero los muelles no es tan sencillo como veremos en la siguiente transparencia. Y luego además más Spring va a definir constantes compartidas de toda la animación, como pueden ser las constantes de rigidez de los muelles las constantes de amortiguamiento, la fuerza del viento o su dirección, la gravedad, el paso de integración H y también es el encargado de realizar la integración numérica al menos con dos métodos, el Euler explícito y el simpléctico. Os pido por favor que todos estos parámetros, todas estas propiedades sean eh, modificables a través del inspector de Unity. De tal manera que eh, simplemente cambiando su valor escribiendo en el, en el cuadro de texto que aparece en el inspector podemos modificar el aspecto fácilmente de la simulación sin tocar ni una línea de código. Vamos a ver el segundo requisito. Nuestro segundo requisito es definir lo que hemos denominado un componente fixer o fijador que nos permite establecer cuáles son los nodos que son estáticos inmóviles en nuestra animación. Nosotros vamos a intentar simular una bandera. La bandera va a tener un mástil, esta es la tela de la bandera, y voy a establecer que dos puntos en concreto, el punto del vértice superior izquierdo de la bandera y el inferior, están pegados al mástil y nunca, nunca, nunca, nunca se mueven. Y todos los demás, sí. ¿Cómo podemos establecer estos componentes fixed? Bueno, yo os voy a dar una sugerencia que es bastante fácil de implementar, que es la que tenemos aquí. Vamos a definir un cubo. Puede ser un cubo o una esfera o cualquier otra forma. Estos cubos, por un lado, eh, los podemos modificar de posición fácilmente desde Unity. Es decir, su posición no debe ser establecida por código, sino desde Unity. De tal manera que cuando detectemos que un nodo del mallado está dentro del fixer, yo puedo acceder a la posición del nodo y puedo saber la posición del Fixer, entonces marco este nodo como fijo, lo cual fijo también debe ser eh, una propiedad de los nodos, de la clase Nodo que vais a tener que implementar. También puedo hacer que el Fixer, el cubito, sea invisible, lo cual puedo hacerlo accediendo a la componente MeshRenderer y estableciendo que sea invisible. El tercer requisito es establecer correctamente los muelles. ¿Cuántos muelles vamos a tener? Pues unos cuantos. Por un lado vamos a establecer dos tipos. Tenemos un mallado de triángulos. Aquí dibujo dos triángulos contiguos que comparten la arista BC. De tal manera que en rojo, que serían las aristas de los triángulos, vamos a colocar muelles de tracción. Los muelles de tracción son los que permiten que la tela se estire o se encoja como un chicle o la masa de un bizcocho que estamos aplastando con un rodillo. Por lo tanto, se estira o se encoge. Tiene una constante de rigidez elevada porque la, la tela de una bandera no se estira realmente mucho como un, como un chicle, sino que es bastante... mantiene bastante, digamos, su tamaño. Por eso es una constante elevada. Entonces, los muelles de tracción se colocan en los vértices de todos los triángulos. Claro, ¿cómo poder hacer esto? pues Una posibilidad es recorrer todos los, todos los triángulos del mallado... Cada triángulo tiene tres aristas, de tal manera que colocaríamos un muelle recorriendo todas las aristas de todos los triángulos. Hay que tener cuidado porque en este caso, con este algoritmo así sencillo que os he indicado, habría muelles repetidos. En particular, el muelle BC se recorrería dos veces. Así que tenéis que tener cuidado en no poner dos veces el mismo muelle. Por otro lado, hay otro tipo de, de muelles que son los que están aquí en azul. En este caso, el muelle AD es un muelle de flexión que conecta dos nodos que son opuestos a una arista compartida entre dos triángulos. Este muelle permite que eh, se forme un cierto ángulo entre los dos triángulos, es decir, que se flexione, se pliegue o bien ondee la bandera. Como, como la bandera se pliega muy fácilmente, la constante de rigidez es muy baja, de tal manera que vamos a poder hacer que se pliegue fácilmente. Por otro lado, como digo, los muelles de flexión están conectando dos puntos opuestos. Vamos a ver cuántos muelles tenemos en total. En el mallado original que se he dibujado, de 5x5, esos serían en rojo todos los muelles de tracción porque coinciden con las aristas del mallado. Sin embargo, los muelles de flexión son muchos más. Por un lado, si ahora me fijo en las diagonales que están aquí marcadas en amarillo, como las aristas compartidas entre dos triángulos, tengo que conectar con muelles de color azul los vértices opuestos. Por ejemplo, para estos dos triángulos que tengo arriba a la derecha, la arista compartida es la diagonal y los vértices opuestos serían este de aquí y este otro de acá. Entonces esto tengo que hacerlo... Veis que aparecen muchos muelles, ¿vale? Simplemente porque estoy estableciendo en amarillo las aristas en diagonal que son compartidas. Pero que hay muchas más aristas compartidas. Si ahora, con, eh, me, digamos, me fijo en las aristas verticales que son compartidas, por ejemplo, esta de aquí, ¿qué triángulos son los que están implicados? Pues este de aquí, junto con este de acá, y tienen en común compartida esta arista. Ahora, el muelle de flexión debe conectar este vértice con este otro, entonces nos aparecen una serie de muelles también oblicuos. Por último, obviamente nos faltan las aristas compartidas horizontales, que son estas de aquí. Claro, en este caso, ¿cuáles son los triángulos implicados? Para esta arista compartida tengo este triángulo y este otro triángulo. Debo conectar con un muelle este vértice con este otro, entonces nos salen todas estas aristas de flexión. En resumen, para nuestro mallado 5x5 tenemos aquí todos los muelles implicados. En rojo los muelles de tracción y en azul los muelles de flexión. De tal manera que si nos fijamos en un nodo interno, el nodo más interno de, de, este, de esta mini tela 5x5 sería este nodo, tiene seis nodos de tracción, que son... Este, este, abajo a la izquierda, abajo, derecha y arriba a la derecha. Esos son los seis nodos de tracción. Pero también tiene seis nodos de flexión, que serían este, este, este otro, este, este y por último este. Obviamente si nos fijamos en nodos más externos, por ejemplo este, este, pues tiene menos eh, muelles porque le faltan vecinos arriba, abajo o a cualquier otro lado. Por lo tanto, eh, el requisito es colocar correctamente todos los muelles, en este caso eh, no sería un mallado 5x5, sino un mallado 11x11. Como cuarto requisito sería incorporar fuerzas de amortiguamiento en todos los muelles, ¿vale?, eh, para un muelle como este, con nodos A y B en sus extremos, recordar que había tres tipos de amortiguamiento. Uno debido a una fuerza absoluta, que es proporcional a la velocidad del nodo. Otro que frena la rotación, que es proporcional a la resta entre dos velocidades, es decir, la, re la velocidad relativa de un nodo respecto al otro nodo. Y por otro, otro que frena la deformación, porque esta velocidad relativa la multiplica eh, por el vector unitario, de la dirección del muelle ¿vale? entonces hay que incorporar los tres amortiguamientos por último el requisito más bonito de todos es que haya viento que la bandera ondee entonces vamos a añadir una fuerza del viento que va a estar aplicada a todos los nodos de la bandera de tal manera que eh, vamos a evitar así que la bandera se repliegue por gravedad puesto que no vamos a incorporar colisión de, con objetos, es decir, con el mástil, ¿cómo podemos definir el viento? Pues yo os doy una sugerencia y es definir su intensidad o magnitud y una dirección, que voy a llamar dirección nominal. Es una dirección eh, de 360 grados, de tal manera que esto sería equivalente a usar coordenadas polares. Podéis usar coordenadas polares u otro sistema parecido. Sería como un viento horizontal, un viento paralelo al suelo, pero podéis eh, añadir que pudiera estar orientado en cualquier dirección por otro lado una vez que yo tengo la dirección del viento esta, esta dirección del viento y su magnitud se la voy a aplicar a cada nodo de la bandera pero con una componente aleatoria para que la bandera ondee. la componente aleatoria se va a sumar a esta dirección nominal y va a ser perpendicular a ella de tal manera que la oscilación que va a provocar en la bandera es eh, perpendicular a la dirección que tiene el viento. Con lo cual, esto va a hacer un, un efecto caótico en la bandera, un efecto que parece que está ondeando. Y esta componente aleatoria va a ser diferente para cada nodo. Obviamente, tenéis que eh, manejar los parámetros, tenéis que mirar qué valores de velocidad del viento os, mm, os interesan, valores en los parámetros de los muelles, de las rigideces, para que el efecto tenga sentido o tenga de carácter realista. De tal manera que, ¿cuántas fuerzas vamos a tener en cada nodo? Pues las siguientes, por supuesto el peso, la gravedad, luego las fuerzas elásticas, pero que son dos, de dos tipos, mejor dicho, las debidas a los muelles de tracción y a los muelles de flexión, ¿vale? Luego los tres tipos de amortiguamiento, y por último, la fuerza del viento. Para esta animación vamos a despreciar posibles efectos de fuerzas de penalti o fuerzas de tipo eh, que mmm, previenen la colisión de la tela con el mástil o con otros objetos como pueden ser una, una pared o cualquier otra bandera cercana o cualquier otro objeto. Eso lo vamos a despreciar de tal manera que estas serían las fuerzas que abrían nuestro eh, sistema. ¡Mucha suerte a todos!